del día de hoy conoceremos más acerca de las plantas hidropónicas, para ello contaremos con la ayuda de la coordinadora en el proyecto Hidroponia, la maestra Silvia Arriaga. Se utiliza sustratos en lugar de tierra, no se usa tierra, las plantas crecen en un medio nutritivo y usamos diferentes tipos de sustratos. El tipo de invernadero que tenemos aquí nos ayuda a protegerlo contra las plagas, contra el, las inclemencias del tiempo y eso permite que las plantas puedan crecer más rápido que en el campo. También se conoce como un sistema de cultivo intensivo, en donde vamos a tener un mayor número de plantas adentro produciendo. Tenemos que controlar algunos factores que son importantes, como por ejemplo eh, la concentración de, de humedad. La humedad se puede, nosotros la ponemos por medio de un aspersor. Eh, se controla la temperatura abriendo las ventanas y también debe de haber aire porque el aire contiene el CO2 que las plantas van a absorber para formar azúcares tenemos un ciclo cada planta tiene un ciclo ahorita estamos nosotros eh, sembrando plantas de invierno que son plantas que soportan el frío como son el brócoli algunas especies porque vamos a hacer un cultivo vertical y ahorita la maestra está haciendo un experimento con chícharos con plantas de chícharo el ofrece muchas eh, técnicas, muchas estrategias para que podamos cultivar plantas sin suelo. Eh, como les mencioné, ahorita estamos colocando una cama con tesontre, pero también el, el tesonte se puede colocar en bolsa y eh, en lugar de tener un sustrato como ese podemos usar lo que se llama balsa flotante, que es un contenedor con la solución nutritiva, y una tapa donde se van a poner las plantas y las plantas, cre, crecen la raíz de las plantas y absorben del contenedor la solución de Esa es una balsa flotante. Ofrece mayores rendimientos en menor tiempo. Por ejemplo, en un invernadero de, puedes tener hasta 32 veces más producción de jitomate que en el camino. La vida de Anaquel es mayo. La vida de Anaquel es cuando dura más tiempo sin echarse a perder. En general, si están bien controladas plagas y enfermedades, puedes obtener un producto limpio, libre de patógenos y libre de pesticidas. En cuanto a gasto, pues sí, se necesita una gran inversión y ya conforme vayas cosechando, vayas vendiendo, vas a ir recuperando poco a poco la inversión y a largo plazo esto sale muy barato. Nosotros aquí en México estamos como que iniciando este proyecto, pero ahí vamos, ahí vamos. Estamos muy, muy atrasados en ese sentido. En el transcurso de este video pudimos observar qué eran las plantas hidropónicas. Podemos concluir que las plantas hidropónicas nos ayudan para obtener una producción más rápida. Síguenos en todas nuestras redes sociales y hasta la próxima.